El, el, lo primero y que yo siempre hago más hincapié es enseñarles a dormir desde muy chiquitos. Es un tema que me cuesta a veces a los pediatras encarar. no Porque sí, con el tema de la alimentación, la introducción de los sí. alimentos, todo eso va. Seguro. Pero ¿cuándo hay que empezar a separarlo, a dejarlo en su cuna, enseñarle a dormir? Enseñarle, porque es un hábito que se aprende. Seguro. Como a comer bien, como a lavarse los dientes, también se aprende a dormir. Seguro. Y este eso es... El primer punto, ¿no? Alrededor de, de los eh, ocho, nueve meses, el niño ya está preparado como para dormirse solo en su cuna, eh, siempre acompañándolo de los padres, pero ya tiene que dejar de dormirse a UPA, ya no es un bebé. No. Eso es a veces lo que a los papás les cuesta, ¿no? Yo recibo muchos chicos de dos, tres años todavía a UPA, Durmiéndose a UPA, que es imposible por el niño que no está cómodo en los brazos, porque le molestan los huesos, todo ni y el padre ni hablar, no. porque ya pesa <ríe> claro. y no, no, no lo puede sostener. Entonces es una tortura hacerlo sí. dormir. Así que a los ocho o nueve meses uno despacito puede empezar a acompañarlo a que se duerma en su cuna. Pero en su cuna, en su cuarto. Sí, a veces oh. la, de, de las posibilidades sí. de las familias, pero que tenga su lugar, claro. que no sea en la uh -huh. cama de los padres Bien. y que no sea en brazos y que no sea en el auto, que no sea macándolo, que no sea en el cochecito. O sea, todas en esas cosas que a veces se hacen para que se duerma rápido, claro, se llama la costumbre, pero quizás. eso se llaman asociaciones inadecuadas con el momento de dormir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es normal que nos, los niños todos nos despertamos en la noche. Nos despertamos para ver cómo está todo, es un resabio, digamos, de protección, porque el sueño es, es un momento de mucha desprotección. Tal cual. Entonces, si es en ese nos de despertar, está todo como cuando nos dormimos, que, que se cae la cortina y no, nos desconectamos del mundo, bueno seguimos durmiendo enseguidita y ni nos acordamos de ese despertar. Uh -huh. ahora si el niño se durmió en el cochecito paseando y se despierta solo en su cama... Claro, no entiende claro. qué pasó. ¿Qué pasó? Sí. Se asusta, se pide, ahora pide otra vez lo último que recuerda. Uh -huh. Es ¿eh? lo mismo que si nosotros nos dormimos y nos despertamos y vemos que hay una luz prendida y no estaba. Vamos a ir a ver. Claro, lógico. Eh, eh, ¿qué, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces es muy importante Pobre. ese momento de dormir que esté todo lo que va a encontrar... Cuando se despierta en la noche. Y en el caso de los bebés porque ocho meses, muchas mamás que todavía siguen dándole la teta. La. Claro. Y en esos bebés que se duermen en el pecho de la mamá. No, hay que tratar y que se de que separar. Y piden la teta Por eso, a veces es difícil, ¿no? Pero hay que tratar de separar la alimentación del sueño, ¿no? Uh -huh. Las dos son necesidades del cuerpo, ¿no? El hambre, bueno, se sacía con la alimentación. Pero el sueño requiere otra rutina que no se debería asociar a, a, a dormirse comiendo. Claro. ¿eh? Así que, bueno, a veces se durmió, bueno, hay que hacer tomarse un ratito más, ¿no? Que haga el provechito, que se despierte, acompañarlo a la, cu a, a la cuna y ahí que se duerma en la cuna. Uh -huh. ¿eh? Eso es importante. Y despacito los papás tienen que ir tratando de... Eh, no ser parte del mobiliario, digo yo. <risa> Por ejemplo, el cuarto. Hay un libro, claro. pero, hay un muy, libro muy conocido, no me sale el nombre ahora, que lo leen muchos sí. papás. Eh, ¿Cómo se Duérmete llama? niño. Duérmete niño. Sí. Hay muchos que es, es como que son una tribu, ¿no? Los que están a favor de duérmete niño y los que no. Para poner un poquito en contexto, te dicen que tenés que dejarlo al bebé y que llore y que ya se va a ir acostumbrando a estar solito. ¿Qué opinas vos de ese método? A ver, esto es un, eh, fue un método en su momento el doctor Estivil, eh, maravilloso. Este, eh, es Para nuestra cultura, a pesar de que él es latino, me parece que es eh, como muy... Muy fría. Apartado, muy fuerte. digamos, no claro. sé cómo decirlo. Este, pero sí hay que amorosamente tratar de gestionar esa separación. Y hay momentos, uno no puede decir, bueno... Eh, si un niño llora desconsoladamente es porque primero le tiene fobia a la cuna, ¿no? Mm. De alguna manera le ha generado fobia, porque alguna vez sin querer lo pusimos de para que, vaya mamá tiene que ir al baño, lo dejó sí, ahí, sí, lloró, sí. lloró, lloró, lloró, sí. bueno. Y le tomó miedo. Claro, bueno. y le tiene no miedo. No es como Entonces, el lugar de descanso, sino como el lugar de, de, de castigo. Sí. De castigo. Entonces, despacio, esto es lo primero que yo sugiero. ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a tratar de que la, ju la cuna sea el lugar donde va a dormir, también sea un lugar lúdico, un lugar agradable, eh, donde tiene algún chiche, donde está, pasa por ahí algunos momentitos con mamá alrededor, durante el día. Claro, que le sea familiar. Este, que, que le sea lindo, que esté mamá por ahí que haya un juguete que uh -huh. hasta haya una interacción de juego uh -huh. este Seguro. e incluso a medida que va creciendo el momento previo a dormir despacito hay que ir introduciendo o un cuento o una canción que le cante el mamá o papá este esto a partir del año año y medio tiene que ser una rutina no puede seguir durmiéndose a UPA, tiene que uh -huh. dormirse en su cuna pero con, con alguna cuestión eh, de juego, que uh -huh. haya un, un, yo siempre les digo, bueno, que haya un muñequito, algo transitorio, que se quede ahí. Uh -huh. eh, jugar con la proyección, ¿no? Que mamá uh -huh. le diga, uy, Pepito, mira el sueño que tiene Pepito, ¿No? el, sino el muñequito, ya creo que ya pobrecito, no lo vamos a dejar, <risa> Hay que despedimos, no acompañamos, le apagamos la luz, entonces claro, y ahí ya la oscuridad, que ese es otro tema, no hace falta nada para dormir hace falta luz. no El miedo está en nosotros, no está en ellos. ¿Tienen pesadillas los chicos cuando son chiquitos? Todo, todo el tiempo tienen sueños el, en el sueño que elaboran los conflictos que van viviendo. Uh -huh. ¿no? este Ayer yo justamente voy a contar un caso que justo vi ayer, no una mamá, este, que el, el niñito es chiquitito, tiene dos años, estamos viendo este tema del sueño, estaba en la guardería, era el más chiquitito de la guardería y... Llegó un bebé y de golpe, bueno, las maestras, mucho más chiquito que él, claro, lo tienen que cargar, en... lo tienen que comer con el bebé, darle de comer. Ya él dejó de ser el, el, protagonista. el protagonista. Entonces los primeros días me decían, no quería comer. Llegaba la hora de comer y lloraba. Y a la noche, me decía la mamá, yo, este eh, eh, hacía pucheros, dormido y decía, bebé no, bebé no. claro, Bonito. claro, porque ¿Qué le quedó tipo? eso. En el sueño <risa> va a elaborar claro. todo lo que, bueno, pero... Es, ¿Qué mejor momento que una familia que lo contiene, que sí, puede totalmente. acompañarlo en las frustraciones? Porque la vida es así, vida son es los así, primeros pasos. Sin duda. ¿no? Como sí. decía, bueno, cuando tengo un hermanito, imagínate. Claro, entonces, tiene que Así que anda hablándole, aunque vos no pienses que le vas a traer un hermanito, anda hablándole de los bebés, de que él cuál? puede acompañar. Bebé no, <risas> Bonito. Celia, muchas veces pasa también que quizás los papás... Porque lógicamente los bebés tienen sueños discontinuos, se duermen en la siesta, en la mañana, en la tarde, tratan de mantenerlos activos, despiertos, para que lleguen agotados o cansados a la noche. No. ¿Conviene hacer ese tipo de ritmos? ¿Hay que dejarlos si les da sueño durante el día? ¿Cómo nos manejamos con esa situación? No, no, hay toda una, una... En realidad, que lleguen muertos y cansados a la hora de dormir, lo único que va a hacer es que sea un caos Ay, es tremendo, ese momento. Es tremendo. Ese momento. Siempre sí, es preferible, sí, sí. yo digo, favorecer una pequeña siesta a la tardecita... Depende de la edad, ¿no? A partir de, de los dos, tres años es una sola y es después del, del almuerzo. Uh -huh. Pero eh, una pequeña siesta de unos minutos, ¿no? Que siempre están cansados, eso de las siete de la tarde, va a ayudar a que la hora del baño, de la cena y de dormir uh -huh. sea más agradable y se disfrute. Porque, Porque si se no... Se pasan es de vuelta. Borde. Y claro, se pasan de vuelta. y... Es, es desborde. Sí. Sí. Es del sueño. Los niños cuando... Eh, tienen sueño se ponen hiperactivos irritables y mal uh -huh. eh, y de hecho para pasar a otro momento no más adelante en el crecimiento el trastorno por déficit de atención con hiperactividad siempre hay que descartar que no haya un problema de sueño claro. porque muchas veces lo que tienen los niños es un problema de sueño y por eso no atienden son inquietos hiperactivos uh -huh. ¿eh? Por eso, esto es algo que es importante que todos sepamos. Es siempre ver cómo duerme, si no ronca, es si mm. está cumpliendo las horas que necesita y a ver cómo podemos ayudar. Bueno, ahí do, dos, dos preguntas importantes. ¿Cuántas horas de sueño necesita un uh -huh. niño en la noche? Y va variando con la edad, va variando con la edad. Claro. Pero Claro, bueno, desgastan ejemplo, más cuando son más grandes y por ahí no tienen la claro. siesta. Por ejemplo... Los adolescentes, que es algo que no cumplen y es una crisis total, necesitan nueve horas, Este, pero bueno, es un problema, la problemática del adolescente es, to es, es difícil de encarar, porque uh -huh. por supuesto van a la escuela temprano, pero están dormidos. Claro, pero todo el, pro, el tema hormonal que tienen, que va agravándose a medida que avanzan en uh -huh. la adolescencia, hace que cada vez se duerman más tarde. Uh -huh. Y esto no es un tema que nosotros digamos, bueno, andate a dormir a las 9, no se va a dormir. Y en no. realidad están en la cama sin poder dormirse hasta las 11... Lo único que hace es generar un insomnio, ¿no? Porque en la asociación, cama, no duermo, me tengo que dormir. No, ¿y estás pensando que tengo claro. que dormir, me tengo que dormir, me, no, tengo, no que, te me tengo que Hay madrugar. que empezar a tener un poco de flexibilidad y, bueno, lamentablemente los colegios son muy tempranos. Sí. Este, tratar de favorecer una siesta corta cuando uh -huh. vuelvan y que se duerman. No, a por un ahí hay colegios lógico. que tienen horario corrido, sí. que se quedan a claro. almorzar, claro, que claro, no salen, ni se a almorzar, que después salen. Tienen distintas actividades o tienen ah, que estudiar O es... ya la mamá prefiere que no duerma la asistita Y ahí es todo de... es, es un serio problema De hecho es algo que están encarando En muchos países a atrasar la hora de ingreso Porque es un es un problema biológico No pasa por límites No pasa por decirle lo que tienen que hacer No pueden dormirse Antes de las 11 claro, no Yo siempre no Pensar en la adolescencia alrededor de las 11 este, Es un buen horario para favorecer el sueño. Adolescencia Después, en todo el periodo de la primaria, si uh -huh. vamos a, al caso, es el, generalmente el sueño es ideal en esa época y necesitan entre 10 y 12 horas. ¿eh? Más o menos 10 a 12 horas. Pero en general, los chicos entre los 6, 7 y los 11, 12 años duermen muy bien. Es, se llama el periodo de latencia. Claro. Claro, no tienen problema, duermen profundo. Además, es el mejor momento para que estudien, están muy claro. bien, muy conectados en ese periodo hay que mirar bien este tema de si roncan si respiran bien si bien. no hay algún otro problema que esté perjudicando uh -huh. su sueño y su capacidad de atención y de más chiquito ya empieza a aumentar ...entramos a los 14, entre 12 y 14 horas... ...ya en la primera infancia, digamos, entre los tres. Claro, y no ve, bueno bueno, claro, sí, sí, sí, sí, sí, necesitan, necesitan. Uh -huh. Celia, decías, obviamente, de empezar a acostumbrarlos a la cuna, a la camita... ...o sea que también le decimos que no al que duerman con los padres... ...el famoso colecho, toda esta situación, ¿conviene, no conviene? Le decimos que no tampoco. El colecho seguro, uh -huh. lo que se habla hoy por hoy es de colecho seguro... ¿eh? ...eso qué quiere decir... Que, bueno, que primero que el bebé no se tiene que caer de la cama, claro. pero eh, tampoco tiene que estar entre medio de los padres y rodeado de cobijas y de cosas, porque necesita oxígeno para respirar. Uh -huh. A veces lo mejor, más que duerman en la misma cama, es que tengan una la cuna cunita. Uh -huh. eh, sin barral, pegadita. Uh -huh. Es como estar eh, claro, bien en contacto con, con los papás, pero no en una situación que puede ser riesgosa, porque ¿Eh? los adultos... Eh, dormimos profundo, nos movemos. Te tapas bueno, sin querer queriendo, lo tapas claro, al bebé. Le, le sacamos el, eh, la posibilidad de, de tener una buena respiración, una buena oxigenación. Uh -huh. Particularmente en los bebés muy, muy chiquititos, eso es muy importante, porque no regulan uh -huh. todavía bien los gases y el oxígeno, y no se pueden levantar la cabecita. Entonces, claro. este eso hoy por hoy se habla, no se dice no al colecho, pero sí un colecho seguro. seguro. Claro.